Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy cazaremos el íbice de beceite o cabra hispánica. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos cerca del mirador de Doña Emilia. Vemos allí un íbice, nos marca el nivel 5. Nos dará el diamante, ya lo veremos. disparo al corazón con el 303 Britis. desde luego este arma que hemos descubierto en, en la reserva de, de Nueva Zelanda es muy, muy, muy efectiva vamos a ver lo que nos arroja nuestro nuestro íbice será diamante, no será diamante ahí está porque últimamente he cazado varios niveles 5 y no, y no me han dado diamante, pero bueno a ver si localizamos algún otro más en lontananza no, no vemos nada vamos a recoger nuestro nuestro íbice ya lo vemos ahí el azulito, en encían desde luego ha sido un muy buen disparo tiene una cuerna muy bonita vamos a, a sacarle una, una fotografía desde luego, qué preciosidad de animal. Y vamos a, a recoger nuestro premio. Vaya, solamente un oro, 187 con 187,70, con por cuatro puntitos no nos lo ha dado. Un disparo al corazón, disparo perfecto. Pero bueno, vamos a guardar nuestro trofeo y a continuar cazando. Buscamos a ver si vemos algo más. No encontramos nada, así que no nos iremos... ...desplazando, no vemos nada, efectivamente no hay nada, vamos a continuar desplazándonos por la ladera. Vemos allá un, un macho, escuchamos sus pasos, vamos a hacer esta vez el lance con el 30-06. <risa> ha caído, desde luego, mmm, las dos armas que más me gustan, como he dicho antes, Mira, ahí vemos que sale otro corriendo nada pero no no, no, tenemos, no tenemos visión como os iba diciendo las dos armas más efectivas están siendo para mí para mi gusto el 3006 y el 303 british. y ya luego para animales ya más grandes el, el 300. vamos a ver qué, qué nos arroja nuestro nuestro macho creo que, que no va a dar a un oro tenía toda la pinta efectivamente un oro muy alto pero la verdad es que es muy bonito muy bonito el animal y bueno vamos a ver si localizamos a aquel que había salido corriendo que lo hemos visto ahí entre entre las matas pero nada nos vamos a subir a la piedra esta que aquí tenemos más más visión vamos a localizar Mira, allí tenemos un, un muflón. Vamos a ver si localizamos algún otro íbice. Y si no, pues... Y si no haremos el muflón No localizamos nada. Vamos a verlo. Lo bueno de su vista que una piedra es que tiene 360 grados de visión. Pero no... No vemos... No vemos moverse a nada. Así que haremos el, el, el almofrón Ahora no lo veo Creo que está más a, más a la izquierda no. Mira, vamos a coger el mapa Y en el mapa ya vemos la, la posición Ahí la tenemos, la marcamos Y ya con eso nos, nos orientamos Efectivamente está más a la izquierda lo vemos ahí al ladito de nuestra marca vamos a hacer el lance con el 303 britis y un tiro perfecto y ahora vamos a, a recoger a, a nuestro muslón y mientras tanto pues a ver si vemos algún otro animal para poder hacer otro lance pero creo que se han se han espantado con, con el ruido no vemos nada así que nos vamos a acercar vamos a correr un poquito puesto que ya hemos visto que, que no hay nada y no nos, no nos importa hacer más ruido la verdad es que aquí en las piedras el ruido es muy muy alto no, no encontramos nada más por aquí Camino. no vemos nada ahí en el horizonte, y bueno, vamos a, a tener otra, otra carrerita, vamos para allá, a ver si vemos otra cosa, no, no encontramos nada, ya que hemos entrado en la hierba os dais cuenta que, que la hierba amortigua nuestros pasos y cuando lleguemos a las piedras pues otra vez va a sonar más más fuerte ya nos queda poco ya distinguimos el, el perfil de, de la pieza y vamos a, a recuperar a nuestro moflón creo que por el estado nivel 3 nos dará una plata o algo así efectivamente una plata con un buen disparo miramos a través de la pierna y continuamos cazando hemos llegado al alto del acantilado del lago vamos a ver si localizamos en la orilla algún animal vamos a mirar también por el acantilado porque a veces suben por aquí las cabras y no vemos nada vemos unas huellas que venimos siguiendo Mira, ahí vemos un nivel 3, pero se nos, se nos mete dentro. Escuchamos una llamada, localizamos un nivel 4. Vamos a intentar el lance con el 303 British. Vamos a ver. Le hemos dado. Vamos a ver si localizamos dónde ha caído no lo no veo vamos a marcarlo vemos que, que ha caído vamos a marcar la posición y nos va a servir de, de referencia sigo sin verlo pero bueno Ahora, ahí vemos otro otro animal dos, dos animales vamos a intentar el lance a ver si los localizo. Ahí lo veo. No. Hemos fallado ese tiro y ese creo que también. Así que vamos a, a recoger al que tenemos a ver cómo cómo bajamos ahora. Cuidado que esto está muy empinado. Vamos a coger el botiquín, por pues si acaso caemos y, y perdemos salud. No queremos acabar derribado por la gravedad. Vamos despacito, despacito y esto corre mucho. Bajar es fácil, subir imposible. Solamente las cabras pueden pueden hacerlo. Seguimos con el botiquín porque hay que hacer un pequeño salto. A ver, bien. Hemos llegado abajo sin sin perder salud y vamos a, a recoger a nuestro animal llamamos a al GPS y por la marca que hemos puesto allí en el, en el mapa a ver si localizamos porque desde arriba no, no he visto dónde dónde ha caído ya ya lo hemos localizado ya vemos el contorno final y vamos a recoger nuestro trofeo vaya solamente nos da oro porque le hemos dado la vértebra torácica y no sé por qué el hunter no, no nos da nos da el máximo trofeo y nos penaliza a disparar la vértebra la, la vértebra pero bueno en fin cosa del hunter vamos a ver vemos en el mapa que no no hemos no hemos abatido el otro puesto que si no se nos hubiera puesto más oscuro y vamos a intentar localizar más animales vamos a ver si vemos las huellas y los podemos seguir dice que va trotando pero iban en dirección contraria así que vamos a, a continuar buscando animales en esta zona de, del minador de Doña Emilia vemos ahí un grupo de ibices, nivel 3 otro nivel 3 y un melanítico nivel 3, por lo tanto, vamos a por el melanítico, recargamos el, el 303 britis y vamos a hacer el... vamos a ver si localizamos a los otros, salen corriendo, vamos a ver si podemos... Hemos fallado ese... A ese sí le hemos dado, lo que pasa que le, le hemos dado mal Creo que le hemos dado en la, la barriga y vamos a, a recoger al, al melanítico Que desde luego las capas, el Hunter sí lo, sí lo ha conseguido con las capas Tanto el melanítico, el albino, que todavía no he cazado ningún albino Dicen que, que existen, pero yo todavía no lo he visto y, y la verdad que quedan muy bonitos disecados estos animales comprobamos nuestro gps a ver cuántas fuertes hemos hecho en el momento tenemos una vamos a recoger nuestro animal una plata es muy bonito desde luego ese color color negro granítico es precioso y vamos a, a recoger al otro porque por el color creo que si sí ha, ha caído sí efectivamente vemos que ha que tenemos otra mancha así que que ha caído ahí y vamos a ver si localizamos localizamos sus huellas esta es no Creo que nos iba aquí va andando y tenemos que localizar a uno que fuera corriendo vamos a ver aquí va trotando ya encontramos el impacto si sí, hemos, hemos dado mal pero bueno, vamos a seguir estas huellas y, y a ver si localizamos al, al animal. Creo que le habremos dado en, en el estómago o los intestinos, así que no nos importa correr, puesto que si lo localizamos y le podemos dar el segundo el segundo disparo conservaríamos el, el trofeo y no nos penalizaría. Seguimos nuestras huellas. Vemos. Vamos a ver si podemos localizarlo con los prismáticos. No encuentro las huellas. No, no. Así, ah, mira que está detrás de la, de la mata esa, la vemos brillar. Vamos, a ver, mira, ahí tenemos uno. Y efectivamente, ahí lo tenemos, ahí tenemos que ha caído. Tenemos un nivel 2. Ahí vemos que es nuestro nivel 3 muerto. Y vamos a intentar hacer un lance a ese nivel 2. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí lo vemos. y está, se nos gira bueno vamos a hacer el lance a ver si le podemos dar en el cuello y caer le hemos dado yo creo que le hemos dado en la en los cuartos traseros ahora lo, lo recogeremos vamos a recoger nuestro nivel 3 a ver qué mal disparo hemos hecho porque la verdad es que, que estos han sido malos disparos también también ocurre de vez en cuando no siempre vamos a ser perfectos y vamos a tener en el corazón o un, o un doble pulmón y más a la carrera pero bueno ya estamos llegando si localizo yo la, la posición cogemos nuestro gps vamos a, a seguir la sangre vamos a seguir la sangre que va a ser mejor ya vemos que ha caído el otro, el nivel 2, puesto que se nos ha puesto magenta. Vamos a ver si localizamos a nuestro a nuestro nivel 3. Ya lo vemos ahí. Vamos a ver qué mal disparo hemos hecho antes. Efectivamente, solamente hemos tocado carne. Ha sido un mal disparo en los cuartos traseros cuando, cuando corría. Y vamos a ver si localizamos... A nuestro nivel 2 Mira, ya encontramos la sangre Vamos a ver Que ha venido por aquí La verdad es que ese ha sido un mal, mal disparo Porque estaba de, de culo Y o lo hemos dado En los cuartos traseros O le hemos rozado la, la vértebra Vamos a ver si lo localizamos otra vez a buscar la dirección de la que nos indicaba se nos pone a llover vamos a continuar por aquí por, por esta zona de hierba llegando otra vez a... al lago si sí, ya vemos ahí la... las huellas y no, no estará muy bien Madre mía, yo por ahí no puedo subir, tengo que bajarme por abajo. Vemos aquí. Y ya vemos a fondo la, la silueta del, del trofeo. Vamos a ver el disparo que, que hemos hecho, que presumo que es malo. Malo no peor. En fin. Sí, le hemos dado a pelvis un, un mal disparo, continuamos cazando. Vemos ahí un nivel 3, lo tenemos marcado, cogemos el 3, el 3 y disparamos. Ha caído, ha sido una, una muerte rápida, vamos a, a recoger nuestro trofeo. Ya de luego que estas cabras siempre se ponen en, en lo más difícil de acceso, pero bueno, será su naturaleza si podemos subir vaya un bronce pues nos ha vuelto a penalizar por la por la vértebra y vamos a ver si localizamos algún otro animal aquí a lo largo y si no pues subiremos para arriba ya para que que encontramos nos hemos venido a otra partida multi porque la otra ya tenía mucha presión cinegética ahí vemos una hembra Vemos un, un nivel 3, un nivel 4 sale corriendo. Escuchamos la llamada de advertencia de la hembra. Cogemos el 30-06. No tenemos disparos sobre el nivel 4. Y vamos a disparar al nivel 3. Vemos hay que correr el nivel 4, a ver si podemos localizarlo. Ha caído nuestro nuestro nivel 3. En nivel 4 ya lo lograremos y seguiremos su rastro y haremos el, el lance. Ahí vemos las huellas de nuestro animal. Nos acercamos hacia donde nos indica. Vamos a ver si vemos el nivel 4. De allí lo vemos corriendo, pero está no tiene, no tiene tiro. No, no localizamos nada. Mira, aquí tenemos otro. Mira, ahí está uno parado. Pues nada, ahora vamos a hacer el, el lance y... <risa> a esa distancia es imposible fallar estaba demasiado quieto no sé si estuviera bugueado o no pero bueno una plata y vamos a, a recoger nuestro nuestro animal que ya disparamos previamente vamos a ver si sí, yo creo que ya ya lo vemos allí sí ahí está vamos a ver si localizamos algún otro no, no vemos nada Tampoco hay por el horizonte Así que vamos a, a recoger a nuestro nivel 3 A ver qué puntuación nos, nos arroja bueno, eso es una piedra Creía que era, que era otro animal, pero es una piedra Efectivamente, una plata, un buen disparo Vamos a seguir mirando A ver si encontramos algún otro animal puesto que hay muchas huellas no, no vemos nada en el lago Ni la montaña A ver, ahí en el perfil de la del cerro Tampoco No Escuchamos una llamada Es una hembra No nos interesa Así que vamos a ir ya avanzando despacito, puesto que aquí ya hay muchas huellas. Y vemos ahí cómo, cómo viene andando uno. Vamos a coger el arco y ha caído. Escuchamos otra llamada de advertencia allí. Vamos a recoger nuestro animal que no sé qué será. Parece un, un nivel 3. Si localizamos algún otro. Cogemos los primáticos. Pero no. Vamos a continuar andando a ver que encontramos. Vemos hay una hembra. Un macho. No sabemos a qué nivel. Pero tiene unos cuernos preciosos. Allí vemos un nivel 4 que sale corriendo. Vamos a hacer el lance al macho. Se nos Y ha caído. Sale uno corriendo Seguramente la hembra que teníamos ahí no la vemos Y vamos a, a recoger nuestro trofeo Cogemos los prismáticos Vemos ahí nuestro macho caído Vemos ahí otras cuernas de atrás Hembra, otro macho allá atrás, tampoco sabemos el nivel. Aquí siguen los alemanes hablando que llevan toda la partida hablando. Disparamos al macho, pero las hembras siguen, parecen que están bugueadas. Bueno, vamos a, a recoger nuestro trofeo: diamante, un diamante, justito, muy poquitos puntos por dos puntos. Hemos superado el. El máximo pero un animal precioso vamos a guardarlo y efectivamente parece que están los animales bugueados pues vamos a aprovechar y vamos a hacer enlace el lance con arco al macho le silbamos no se nos mueven están bugueados cae el macho las hembras ni se inmutan parece que no que no existo a ver si corrigen de una vez de una vez esto saltamos los animales se giran, pero nada, no hace nada. Vamos a recoger nuestro otro animal. Un oro muy bonito también. Una cuerna muy bonita. El fallo este que tiene de los bugs, la verdad es que molesta un poquito, porque desprestigia de la, la caza. Nada, no, ni se menean. Vamos a disparar el aire a ver qué pasa. Nada. Así que nos vamos, a, nos vamos a ir a otro lugar. Vemos correr un macho allí. Vamos a intentar el lance desde aquí. Municionamos, que no tenemos munición. Nos quedamos sin ella cuando disparamos el diamante. Vamos a ver si lo localizamos. Allí va corriendo. Vamos a hacer el lance... Y ha caído... Ahí le hemos dado... Se mueve un poco pero ha caído, ha caído... Vamos a, a recoger nuestro, nuestro animal... La verdad es que... Que se buguean los animales y no se muevan... Aunque nos viene muy bien para... Para coger dinerito y luego comprar munición y comprar armas... Pero desprestigia. desprestigia la caza la caza un poquito porque se convierte en un juego de, de tierra al plato. Pero en fin, es lo que hay, espero que, que pronto lo, lo solucionen. Bug de estos hemos tenido siempre, cada vez que sacan algo nuevo. Esperemos que que a partir de, de ya mismo nos hagan un buen regalo de reyes y nos y nos solucionen el problema de los bugs como ya solucionaron el de los conejos. Bueno, seguimos esperándonos la carrera que se nos va a salir los pulmones o el corazón, madre mía Vamos a parar un poquito para para minorar la, la frecuencia cardíaca y vamos a ver nuestro animal Un oro precioso 160 puntos, está muy bien Buen disparo en la carrera Y guardamos nuestro nuestro animalito. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal. Y como siempre os digo, buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.